Venga, gallita, venga vaya, tú puedes, tú puedes, a la venga gallita, tú puedes, venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ay, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, bien. andamos un poquito más, ¿eh? ¿Un poquito? un poquito, un poquito, vaya Déjamelo Déjamelo un poquito Venga, ahora Sí, que tiene mucha hambre, está muy buena la pastilla Venga, para acá, vaya Vaya, venga Muy bien. ¿Te ¿Estás esforzando mucho? Sí. ¿Te cansas, verdad, sí. mi amor? Pero hay sí. sí. que aguantar un poquito más. Sí. Venga, Un poquito más. Un poquito más. ¿Cómo se ve tú?